Yo como conocí a Mariana, Mariana que no quiere que hable de años, no voy a decir en qué año porque a mí tampoco me conviene. Eh, Mariana era profesora mía cuando yo entré a la universidad y cuando ya yo estaba en los últimos años ya ella era directora del, del, del departamento de, de ingeniería industrial porque en ese tiempo no era universidad, era instituto politécnico y bueno pues ella me ayudó mucho en mi primer trabajo que yo no fue que lo busqué sino que que mandaron a buscar eh, estudiantes que fueran buenos alumnos y ella sugirió mi nombre, entre otros, pero bueno, ella me ayudó en ese momento, así que eso no se me olvida. Eh, cuando yo pienso en Mariana, yo pienso en una mujer luchadora, perseverante, muy clara con sus objetivos y con lo que, su misión de vida, y, y que, que eso para mí ha sido... Un súper ejemplo para las cosas que yo misma he hecho en mi vida. Eh, yo cuando quiero hablar de la trayectoria de ella, yo siento que es, no importa el tiempo que haya pasado, eh, Mariana se mantiene vigente, se mantiene actualizada, ha desarrollado su parte docente, pero también su parte administrativa gerencial. Es un poco también eh, el complemento ideal para contribuir con el desarrollo de... de, de de los profesionales y del país al fin, que es un poco lo que hemos estado viendo todo, todo el tiempo, que la educación es la base para lo que se quiera lograr del país. Entonces siento que ella está como bien... Eh, eh, ella, ella es la persona que mantiene las habilidades, el conocimiento necesario para eso que necesitamos ahora mismo eh, desarrollar dentro de nuestras universidades.